Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio Lucha Popular Falpo, dijo este martes que esa organización llevará a la justicia al ex fiscal titular de Duarte Regis Vitorio por no hacer justicia con el caso Vladimir la Antigua. Mira, es un cambio forzoso, diríamos nosotros. Nosotros entendemos que aquel o ese señor que le negó justicia a este pueblo y que está cuestionado por ser cómplice de actos reñidos en contra de la ley debe ser sometido y vamos a exigir que sea sometido a la justicia y nosotros también estamos viendo la posibilidad de someterlo como dice la ley por negación de justicia en el caso de Vladimir Antiguo entendemos que ha sido un fracaso y que ha sido eh, alguien que ha contribuido a que la violencia, la delincuencia en San Francisco de Macorís se incremente en ese, sentido, en ese sentido estamos viendo toda esa posibilidad Y entendemos que el pueblo debe exigir el sometimiento de rey y victorio a la justicia Y decirle a la nueva fiscal que San Francisco de Macorís tiene sede de justicia Y que se puede casar con la gloria si busca a los asesinos policías y los somete al banquillo de los acusados Y tiene su noticiero regional Robinson Polanco.